De aquí que ale no lo quiera trabajar a nosotros nosotros somos cuatro gallineros y está todo el mundo fuera en la calle si él viene y nos mete a todo para adentro estamos de acuerdo con él o con la regla que hay puso que, lo, que los polleros no nos vendan gallinitas nosotros entramos para adentro ahí no hay problema con nadie porque estamos todos afuera si entramos que nos meta a todo para adentro no a dos ni a tres a un policía nacional no lo es lícito a mientras un mercado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 Aquí estamos trabajando es asustado como si vendiéramos droga y nosotros que trabajamos es gallina, estamos trabajando legal, ¿me entiendes? Al administrador, el administrador, al síndico, que ponga un administrador, no un policía al Ministerio del mercado. Porque el policía no tiene su gestionado a presión.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 tiene que caer sobre de mí porque caiga sobre de mí. Pero si nos quitan a todo, pues vamos todos para adentro, pero si nomás que la soga coge por pues lo más delgado.